Jefe de gobierno que tenemos, o primer ministro que diría Núñez Feijóo, sí. pues este político que nos ha tocado, no sé si padecer o soportar, yo creo que se ha convertido en una especie de metamorfosis kafkiana, ha pasado de ser el líder del Partido Socialista Obrero Español al líder del Partido Ocupa Socialista Español. ¿El Frente Amplio? El claro, frente amplio, eh, pero amplio, ocupa, vez... ocupa con K. Sí, porque sí. realmente... Huele, la, huele, huele más a neomarxista latinoamericana. No, no, es increíble las barbaridades que dice y además el tono con que lo dice. Un político que está gobernando con decretos, leyes y que el trámite parlamentario prácticamente eh, lo ha desconocido. Eh, y cuando hay una comunidad autónoma como la Junta de Andalucía, que pretende hacer un proyecto de ley, de un problema que hay como el de Doñana, pues se le echan encima y continuamente la están machacando, recordando algo que es una falacia absoluta, porque la Administración Socialista ha estado en, en Doñana 40 años y no han hecho absolutamente nada. Han permitido eh, únicamente realmente como una especie de de palacio de recreo de todos los políticos, oh. y el, el, lo que es el parque natural en realidad, pues es todo palabras pero no hechos. Pero es que además la ley de la vivienda es una auténtica locura, ¿eh? porque es que no resuelve ningún problema. Si va a resolver el problema de la vivienda, yo creo que la única manera de abaratar los precios del alquiler es que haya más viviendas en alquiler. Los que hemos estudiado derecho en el Samuelson, eso uh, lo estudiamos. Si hay la ley de la oferta y la demanda y, y, se, y se dispara el precio, habrá que aumentar la oferta para que la demanda se cruce por un punto más bajo. Con, con, la, con la oferta en definitiva. ¿eh? Y aquí en vez de aumentar la, la oferta y la demanda, lo que estamos haciendo es un auténtico bodrio de ley en que la iniciativa privada se desconoce. Aquí todo va por iniciativa pública. Se va a hacer en terrenos que no sabemos dónde están, absolutamente, porque hoy ya la ministra de, de, de Defensa ha dicho que, bueno, que los terrenos del ejército no se pueden aportar gratuitamente para nada porque habrá que venderlos a precio de mercado a la empresa pública que se cree y, además, ¿quién lo va a financiar? Ahora tiramos de los fondos europeos. Los fondos europeos es una especie eh, de talega que tiene ahí el gobierno bajo su control y que de vez en cuando mete la mano y que la va repartiendo según le interesa. Ahora, que hay que construir vivienda? Pues tiramos de los fondos europeos. Pero, igual los fondos europeos no tenían una finalidad determinada para, en definitiva, hacer una, una remodelación del tejido empresarial español o industrial y, y volver a crear riqueza en España? ¿O, o, o, o qué? Eh, ¿Para qué lo utilizamos? Para crear una empresa pública, financiarla con los fondos europeos, controlar los alquileres, volver a crear otra vez clientelismo. Es lo que estamos fomentando. Y además, ¿dónde está ese suelo? ¿Y cuándo se van a construir esas 180.000 viviendas de las que están hablando? Es una idea que viene de zapatos. Es una idea que tiene 20 años, la idea esta de construir 200.000 viviendas eh, sociales y que nunca se ha hecho. Ni se ha hecho por Zapatero, ni se hizo tampoco por Ávalos, ni tampoco ahora que lo vuelva a retomar el señor Sánchez. En definitiva es una tomadura de pelo absoluta y que crea realmente muchísimos problemas. Porque eh, con la, el mantra de la vulnerabilidad de las familias, lo que se está fomentando es que haya mucha picaresca y que mucho ocupa se está cogiendo a ese tema ¿eh? alguien que no paga porque no puede pagar porque está en una situación económica débil lo estamos asimilando lo ocupa y realmente como ha dicho antes muy bien úrico en España la vivienda era el ahorro de la familia o sea, vale. la, la gente lo que hacía era comprar el 90 los... era comprar un piso para garantizarse podríamos decir su jubilación o su vejez alquilarlo y tener una renta era casi la renta de la viuda, podemos decir y era claro. en cambio ahora un jefe de gobierno español que habla de fondos buitres, pero ¿qué idea tendremos en los mercados internacionales cuando el jefe de gobierno se está refiriendo a los fondos de inversión que vienen aquí en España a invertir, los llama buitres? Es evidente que ha habido también algunas operaciones, podríamos decir, ...muy dudosa, pero eso no la generalidad... ...el jefe de gobierno tiene que tener una cierta... ...podemos decir nivel, un cierto equilibrio... ...y no condenar a todos los fondos de inversiones... ...llamándolo buitres... Y, ...y además comparando al ahorro de la familia española... ...como si fuese una especie de depredadores... ...cuando como ha dicho rico ...a lo mejor pueden tener la vivienda propia... ...una vivienda en la playa o en su pueblo... ...y a lo mejor un par de pisos en alquiler... ...para garantizarse una renta... ...y eso se le va a considerar como un gran propietario... Pero a dónde hemos llegado? O sea, aquí el, el, el eufemismo, en las palabras es increíble. O sea, ahora vamos a llamar gran propietario a una familia que el único medio de ahorro que tenía era comprar un par de viviendas para alquilarlas y, y que la ha comprado con sudor y lágrimas. O sea, tiene que pagar una hipoteca a tipos prohibitivos y cuando consigue pagarla y podemos decir y la ve disfrutar con una renta, ahora llega el gobierno de turno y dice, "No, eres un gran propietario y te voy aquí a crear todo tipo de trabas por si no te pagas para que no puedas cobrarlo y si tienes que lanzarlo por de desahucio te puedes tirar un año para conseguir el lanzamiento pero dónde hemos llegado o sea, realmente es un es un panorama dantesco ¿eh?